¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Bibi y el día de hoy te traigo un nuevo video. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo este video y es un video colaborativo con mi compañera, amiga Kawaii Makeup que aquí te dejo el enlace hacia su canal para que vayas y lo cheques y te suscribas. Y aquí abajito en la de información va a estar el video, del enlace del de video colaborativo que ella hizo. Entonces, si te interesa ver cómo recrear este maquillaje que traigo yo en tonos muy, muy, muy, muy, muy rosados Porque ya saben que a mí no me gusta el rosa Pero dije, está bien, mucho glitter, mucho amor Entonces vamos a intentarlo Y este es el maquillaje que yo recreé Como con mucho brillo y así Me estoy viendo en el espejo mientras les hablo Y me puse este labial igual como brilloso Ahorita me está moviendo más la onda del glitter Vamos a ir a arreglar esto y pues bueno, entonces si a ti te interesa, continúa viendo este video Ok, vamos a comenzar En este caso ya hice mi base, mi polvo, las cejas y todas las cosas Si tú quieres saber cómo hago esto, mira el video que está aquí arribita Pues bueno, voy a empezar tomando mi prebase En este caso esta es de Too Faced Y la voy a aplicar con la yema de mi dedo También voy a tomar esta paleta que ahora la había usado antes Pero pues dije, vamos a usarla Y les voy a dar una sorpresa Los tonos de hoy van a ser rosados Pero van a ser en estos tonos como muy brillosos Vamos a tomar el tono más rosa que nos podamos encontrar Pero vamos a hacer como un tipo ojo ahumado algo Voy a tomar una brocha para difuminar Esta es con una punta muy fina, muy centrada Entonces lo que va a hacer es dejar exactamente donde tiene que dejarlas y vamos a empezar con un café, en este caso va a ser este del de cuarteto de Bisú, el número 4, aquí, en mi cuenca, de esta forma, tratándolo de subir un poco. voy a tomar una brocha un poquito más suelta y esta la voy a utilizar para difuminar esto en movimientos circulares y este es el efecto que queremos ok después de hacer esto voy a estar tomando una brocha sintética así planita que es para aplicar sombras pero sintética y voy a estar usando mi Fix de MAC Y lo voy a aplicar así En este caso va a ser este rosado Super brillosísimo pues de eso vuelvo a tomar con este pincel café Y lo voy a aplicar aquí sobre la cuenca Para unir los dos colores El rosita este y el chocolate Voy a tomar este glitter Voy a tomar esta brocha Y voy a tomar un poquito de café Lo voy a aplicar debajo de mis pestañas inferiores En este caso es este delineador en gel de Rimmel Sale súper buenísimo y es a prueba de agua Y voy a estar haciendo un delineado Pues te lo dejo a tu preferencia, ¿verdad? Pero en este caso ese es el mío Bueno, ya puse pestañas, puse rímel, puse rímel debajo de mis pestañas y puse mi labial. Y pues bueno, eso fue por el. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Y si ya sabes que si tienes alguna sugerencia, comentario, que si quieres saludos o no sé. X cosa, sabes que lo puedes dejar aquí Abajito en la cajita de los comentarios Y te invito a seguirme en las redes sociales Que están aquí abajito en la cajita de información O si alcanzas a verlas, están en la parte de atrás Síguenme en mi Twitter En mi Instagram, en mi Facebook En mi Snapchat, Síguenme en Snapchat Ahorita le ando moviendo muchas cosas A esa cosa Pues bueno, espero Pasen un excelente día cursi, que todavía no llega, ¿verdad? Pero espero que se la pasen bonito. Que les regalen muchos chocolates. Que el novio las pasee Que la novia las pasee Se puede decir. Este, qué sé yo. Que se la pasen bonito. Les mando muchos, muchos, muchos abrazos y besos. Y nos vemos tal vez la próxima semana. Bye, bye. Besos.